las señales sociales y los backlinks. Vamos a ver paso a paso cómo es esto. Atentos que es muy, muy amigable con principiantes porque no vas a tener que hacer muchas cosas y todo te va a salir completamente gratis, incluyendo el TRAF. No te pierdas nada de este vídeo, no te lo vayas saltando porque entonces vas a perder pasos y vas a tener que regresar una y otra vez. Es una estrategia muy sencillita y necesitas realmente pocas cosas. Lo primero, red de CPA la que tú quieras red de afiliados la que tú quieras en este caso para el ejercicio yo lo voy a hacer todo con público anglo es decir voy a usar clickbank y voy a usar cpa grip pero tú puedes usar las que tú quieras vamos a hacer una landing page y vamos a enviar tráfico a nuestra red de tráfico con el tráfico completamente gratis vamos a verlo paso a paso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 Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestras redes de CPA y de afiliados para ver qué cosas vamos a promover. En mi caso, en mi caso, me fui a Clickbank, que es muy fácil entrar en Clickbank. Esto es Clickbank, este es el Marketplace de Clickbank. Y aquí yo elegí dos productos para promover. Uno es el Live Chat Jobs, que si te fijas es 56 dólares por conversión. 56 dólares quiere decir que fácilmente puede hacer una buena cantidad de, de dinero en las conversiones. Y tiene aquí, fíjate que es un dólar trial, por eso está muy bien. Y es recurrente. Cada mes yo puedo generar 39.72 si la gente no se da de baja. Y el otro producto que elegí para promover dentro de Clickbank es este. Get paid to use Facebook, Twitter and YouTube. Y aquí son solo 19 dólares, pero oye, son 19 dólares muy buenos. Es una oferta evergreen, lleva 12 años en Clickbank y vamos a promoverla muy, muy rápidamente. Tiene una página de afiliados, esta también tiene página de afiliados. Este es One Time, pero este es recurrente, así que bueno, las dos son muy buenas. Voy a sacar mis enlaces. ¿Cómo los saco? Simplemente le doy a Promote, clic, y aquí me va a decir qué página, la de por defecto o la de 27 dólares, la versión de 27 dólares. Yo voy a dejar por defecto y aquí yo le voy a poner un take-in ID si yo quiero. Voy a hacerla y voy a reservarme mi enlace en un blog de notas. Vamos a ponerlo, por ejemplo, Bio Link y Create Hop Link. Lo copio, me lo pongo en el blog de notas. Ahí le voy a poner Clickbank 1. Y lo pego sin más. Y este es un live chat bot. Yo hablo bla bla Y voy a abrir la página de afiliados. Botón derecho. Abro la página de afiliados. Y me dice que se trata de Social Sale Rep. Devis Reinvented, un contenido increíble para hacer dinero que conviene, convierte muy bien en el 2023, bla, bla, bla, y un montón de herramientas. Yo lo que quiero saber es cómo es mi página, así que me voy a abrir una pestaña nueva y voy a pegar mi enlace, el enlace que, acaba de, que acabo de crear, para ver qué funciona y para ver exactamente de lo que se trata. Aquí me dice que encuentre mi perfecto. Mi trabajo perfecto online. Bla bla bla. Bla bla bla. Complete este short quiz. Es un quiz. Está muy bien. Está muy chulo. Y me voy nuevamente a la página de afiliados. Y lo que voy a hacer es darle clic en las imágenes. ¿Qué imágenes? Los banners. Para tener una imagen. Me sé que hay muchos banners. Voy a descargar un pack de banners. Este, por ejemplo. Lo descargo. Y luego me voy a ir a la página de afiliados. Donde dice PPC Ads. Le doy clic a PPC Ads. Y me dice el keywords. Y lo que yo voy, busco aquí es el nombre de mi oferta. Y lo que yo le voy a poner es un nombre que sea interesante. Por ejemplo, este, Remote Chat Support Jobs. Y lo copio, Control-C, y lo, lo pego en mi blog de notas. Ahora verás para qué lo voy a necesitar. Ya está la oferta 1. Voy a la oferta 2. Oferta 2, Clickbank. Y en la oferta 2 va a ser esta otra que es el write apps y aquí voy a hacer exactamente lo mismo voy a buscar imágenes ya sean los banners o en los logotipos si hay logotipos mejor pero bueno banners los descargo le doy a banners ves aquí hay un montón de banners súper chulos y luego me voy a buscar aquí como no hay ppc ads ves no hay ppc ads voy a ir a landing page le voy a dar clic a landing page y aquí me dice que las Top Converting Landing Page son estas Y yo quiero las Top Converting Y la que voy a usar es esta Esta es la, la imagen que voy a usar La página que voy a usar Y aquí está el previo de la oferta Le doy clic Y lo que voy a sacar aquí es esto El título Este lo copio Y lo pego en mi blog de notas Lo pego en mi blog de notas Y me creo el enlace Aquí en este Entonces mi enlace es este Pero le voy a poner Control C Me voy a mi blog de notas Lo pego y donde dice Your Clickbank ID, pues aquí yo le voy a poner mi ID de Clickbank, que es PET99. Ya la tengo. Luego me voy a ir a CPA Grip. Esto es CPA Grip. Y voy a buscar a una oferta de Estados Unidos. De Estados Unidos y voy a elegir Cash App. Voy a hacer una oferta de Cash App, porque en Estados Unidos es súper común el Cash App. Entonces voy a coger una oferta de Cash App que sea para todos. Esta, por ejemplo, ves que está para todos. Esta. O esta. Cualquiera de las 12 Cash App. El de 4.500 o el de 500. La que tú quieras. En este caso voy a usar esta. Porque está verdecito. Quiere decir que está funcionando bien. Y voy a copiar el enlace. Copiar el enlace. Me voy a mi blog de notas. La pego. Control V. Le voy a poner Cash App de CPA Grip. Aunque no es muy necesario esto. Pero lo voy a poner. Y voy a coger también esta parte. Control C. Fíjate que está Caped. Como está Caped. Está capada. Quiere decir que tiene un máximo de conversiones y tenemos que estar atentos en cuál es el máximo de esas conversiones bueno, la copio, control C, la pego en mi blog de notas y voy a buscar otra, y en este caso yo elegí esta de alur, que es un beauty box, le doy clic copio el enlace lo pongo en mi blog de notas y también le voy a poner lo que es enter for a beautiful subscription, control C, lo pongo aquí esas son las cuatro ofertas que yo me voy a promover. Tengo dos de CPA y dos de afiliados. ¿Dónde las voy a promover? En esta página que se llama alink.me Ahí tienen templates, es gratuita. Ves, hay precios, pero tú puedes usar la parte gratuita, que es la que yo estoy usando, gratis. Enlaces ilimitados, para siempre, analíticas, bla, bla, bla, bla, bla. Esta es la que yo he usado. Te das de alta súper fácil. Simplemente le das a comienza y listo es todo. La puedes poner en español, en inglés, en el idioma que tú quieras o casi en el idioma que tú quieras. Me he dado de alta. ¿Qué hago ahí? Hago una landing. ¿Cómo la hago? Es muy sencillo. Te la voy a mostrar, que ya está terminada. Mira, este es mi landing. ¿Ves? Esta de aquí. Tengo mi avatar, que lo saqué de esta página, ¿ves? Esta página que se llama Icon Finder, busqué un iconito de música y alegría y lo descargué. Y ya que lo descargué, me lo puse aquí como avatar. Atento a lo que te voy a decir ahora mismo, atento. No tienes que poner aquí tu nombre de Instagram, antes lo poníamos, ahora no. Y le vamos a poner este texto, The Best Way to Earn Money from Home in 90, 93. La mejor manera de ganar dinero desde casa el 2023 Trade de Mall Este Trade de Mall va a animar a la gente a intentar todos los enlaces que yo voy a poner aquí Todos intentarán con este, con este, con este y con este Aquí yo me voy a ganar, si la, si la rellenan, dos dólares Aquí me voy a ganar 40 y algo dólares. Aquí 2 dólares y aquí 20 dólares. Lo cual quiere decir que si una persona se suscribe a dos a esta por ejemplo y a esta, yo me gano entre 20 y 25 dólares. Pero si se suscribe a esta y a esta, ¿ves? yo me gano 60 dólares. Cada que alguien le dé clic a mi paginita y se suscriba. Además es súper buena esta página específicamente porque tiene esta opción, ¿ves? Y la gente puede compartir esta esta página en todas sus redes sociales y se vuelve viral, se viraliza, lo cual es bastante bueno. Atento aquí. Yo busqué los iconos de cada una de las páginas, por eso me descargué en los enlaces de afiliado las imágenes. Entonces, si tú te descargas las imágenes y ya las tienes para poner aquí. Estos como no había imagen, lo que hice es hacer una captura, una captura de de la página, ¿ves? No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces a todo esto que te estoy mencionando. Tú lo vas a tener aquí abajo. No te preocupes. Tú atento con el proceso. Lo primero, tener ofertas para promover. Lo segundo, sacar tus enlaces de esas ofertas. Tercero, imágenes y textos para las ofertas. Y cuarto, crear la landing page en A-Link. Tú puedes hacerlas donde quieras, pero aquí es muy fácil porque ya te dan el espacio para las imágenes. El texto que tú quieres poner y no es el enlace de afiliado. Y pueden compartir, lo cual te ayuda a viralizar esta landing. Listo. Me voy nuevamente aquí, simplemente para que veas lo sencillo que es. Este es el dashboard. Aquí vas viendo tú cómo va quedando tu página. Puedo modificarla. Simplemente le pongo aquí, por ejemplo, betromerito.com que sea mi nuevo enlace. Ad link. ¿Ves? Y aquí me lo pone, betromerito.com Para editarlo, simplemente selecciono aquí. Y le voy a poner eh, make money, por ejemplo, Spanish, por ejemplo, yo puedo poner una imagen, simplemente dar clic, subir la imagen, para que veas lo sencillito que es, no tienes que darte ningún problema. Y le voy a poner un iconito de Paypal, simplemente para que veas lo fácil que es, ves, aquí te dice más grande, más pequeño, lo pones bien bien a tamaño, save, ya lo tienes, y lo tienes en tiempo real, ya tengo ahí cinco enlaces. Este no lo quiero, desde luego, así que simplemente lo voy a dar a delete. Delete, delete, y ya está. Genial. Ya que está mi landing, ya estoy lista para empezar a enviarle tráfico. ¿A dónde voy a enviar el tráfico? ¿Cuál va a ser mi ley de tráfico? Pinterest. Voy a hacer un vídeo. Vídeo para Pinterest. Imagen no, porque quiero diferenciarme y quiero que esto sea más viral. Entonces voy a hacer un vídeo. ¿De dónde saco el vídeo? De donde tú quieras. Te lo puedes descargar de TikTok, te lo puedes descargar de YouTube Shorts, de Reels, de donde tú quieras. O si tú quieres hacer uno, pues hombre, también puedes hacerlo. Puedes hacer uno súper rápido. Me voy a ir a Canva. Y en Canva voy a poner un diseño nuevo. Crea diseño. Y voy a poner Pinterest, pero vídeo para Pinterest. ¿Ves? Anuncio vídeo para Pinterest, mil por mil. O tenemos también pin de vídeo para Pinterest. Pin de vídeo. Porque voy a hacer un pin, no voy a anunciar Y aquí voy a buscar una imagen bonita Aquí, ¿ves? Hay un montón Pero yo voy a poner uno de ganar dinero Entonces lo voy a poner aquí, money, videos Voy a poner uno cualquiera Fíjate que aquí son de pago, muchos Si no ves ninguno, pues entonces te vas a Pexels, por ejemplo, Pexels Este mira, este está bien, este lo voy a descargar Descargamos Lo pongo ahí, luego el tamaño grandote es lo, al tamaño de toda la paginita. Puedo ponerle audio. Aquí por ejemplo puedo buscar audios. O tengo ya aquí unas musiquitas preparadas. Hay un montón de audios. Insisto, si no tienes porque son de pago. Pues búscate uno gratuito y lo subes. Le das clic a la música y ya te la descarga. Simplemente le voy a dar al play. Va muy bien. Listo. Ya que lo tengo. Aquí dice que son 14 segunditos Puedo hacerla de menos si yo quiero Y vamos a poner texto ahí Y vamos a ponerle lo mismo que está en mi página Esta de Best Way to Earn Money from Home in 2023 está Molto. exactamente igual La copio, la pego en mi vídeo Aquí, ahí está La hago grandota desde luego, le pongo una fuente que a mí me guste Intenta no perder mucho tiempo en esto la vamos a poner a 60 por ejemplo Y como se ve así de feita lo que voy a hacer es ponerle efectos y vamos a ponerle... Ahí estamos. Muy bien. Voy a darle nuevamente al play a ver qué tal se ve. Mira, a ver si así tapamos la cara de la mujer también. Genial, listo. Y le doy a descargar, compartir, descargar, descargar. Y ya tenemos nuestro pin y nos vamos a ir a Pinterest. Pinterest.com. No te vayas a Pinterest.es, Pinterest.com.mx, Pinterest.in, Pinterest.ur, lo que sea. No, tiene que ser Pinterest.com. En Pinterest.com te haces una cuenta. Si ya tienes una, no te preocupes, puedes trabajar con tu cuenta. Yo me voy a loguear porque ya estoy. Y lo segundo, tiene que ser cuenta de empresa. Asegúrate de tener una cuenta de empresa. Te vas aquí a tu perfil y dentro de tu perfil ya puedes ponerlo como personal o de empresa. Tú la cambias a empresa. Y luego ya vamos a crear un tablero o un board. ¿Ves? Yo tengo aquí ya. Y lo que voy a hacer es subir un pin. Le voy a dar a donde dice crear. Crear pin. Subo aquí el vídeo que acabamos de crear. ¿Ves? Ahí está. Súper bonito. Le vamos a poner aquí lo mismo. The best from home in 2020. ¿En qué consiste mi pin? Y vamos a poner exactamente lo mismo. De vez, bla, bla, bla, bla, bla. Y vamos a poner ahí nuestro enlace. ¿Qué enlace? Este enlace. El en de nuestra paginita que hemos creado con a -Link Me. Aquí le ponemos otra vez el enlace de destino. Y aquí si quieres puedes poner algún hashtag. Por ejemplo, eh, make money online. Con eso es suficiente. Tampoco le pongas muchos porque no hace falta. Bueno, ya lo tenemos listo. Y lo publicamos inmediatamente. Elegimos en dónde. En dónde lo vamos a publicar. Yo tengo un montón de tableros. Tú lo puedes poner en el tablero que tú quieras. Así que yo lo pondré en el tablero social media. Y lo voy a publicar. Atento con lo siguiente. Porque es muy importante. No le vamos a dar clic a promocionar. Porque no vamos a pagar por la promoción. Simplemente vamos a ver pin. Y vamos a copiar el enlace que nos da arriba. El que nos dispara arriba. ese Y vamos a poner enlace a pin de Pinterest y lo copiamos importante acuérdate que sea Pinterest.com.com si es con un, algún otro lo que va a hacer Pinterest en automático te va a enviar visitantes del punto X que tú le hayas puesto aquí si es .es te mandará a España si es punto .com MX te mandará a México etcétera .com porque queremos gente de Estados Unidos. Ya lo tenemos. Esa es la, pri la primera parte del tráfico. Eso va a funcionar en automática. La segunda, vamos a darle impulso. ¿Con qué? Yo te había dicho al principio señales sociales. Pues vamos a ir a comprar señales sociales. Me voy a ir en este caso a SEO Clerks. Y en SEO Clerks yo voy a buscar señales sociales. Poner social signals señales sociales y voy a comprar señales sociales aquí hay muchas ¿Qué señales sociales de pinterest 150 pinterest bla bla bla un dólar no es nada las señales sociales verás que hay un montón tú tienes que buscar que sean de pinterest sobre todo pinterest puedes tener más estos están bien mira eh, top 3 premios 50.000 50.000 100.000 pinterest social signals este está muy bien 100.000 señales sociales por 5 dólares si tienes 5 dólares, cómpralo. Compras este, verás que está muy bien, está bien valorado. No tienes presupuesto, no te preocupes. Te vas a ir a esta página que, que te voy a poner ahora. Insisto, enlaces en, en la descripción. No te preocupes, todos los enlaces en la descripción. Voy a ir a esta página que se llama Index Kings. Index Kings. Y aquí tú vas a poner tu enlace. Atento, vas a pegarlo completo. Este, completito, control C, me voy aquí, me voy acá, y lo pego. Y esto es importante, complex URL, te pregunta si es, si es una URL compleja, le dices que sí, clic. Porque si tú quitas esto, se te olvida por algún motivo ponerlo, va a promover esta parte. Nada más Pinterest, Pinterest no necesita promoción, ya la hacen solitos. Nosotros queremos que el pin sea lo que se promueva, entonces vamos a darle complex y ya que lo tenemos, simplemente le damos a Rapid Index. Clic. Y solita nos va a empezar a poner 577 sitios de señales sociales de LinkedIn. Entonces estos son señales sociales. Y son gratuitas. Si no tienes 5 dólares o los que sean para pagar este, por ejemplo, que son 100 000, Bueno, pues aquí lo tienes tú gratuito. Te va a poner publicidad. Ves, por ejemplo, hay Windows 100 o backlinks, link building. Y conforme vaya construyendo, te va a ir poniendo más. Aquí te dice 16 submission complete. Bueno, le vamos a dar a index next 500. Clic. Y ya seguirá trabajando. De esta manera, tú vas a tener muchísimo más tráfico llegando al pin. Que hemos hecho aquí y cuando la gente le dé clic al vídeo llegarán a nuestra página esta verán las oportunidades que tienen y de esta manera tienen que dar clic y tú vas a poder ganar esas comisiones porque estos productos que hemos elegido de para promover de clickbank son bastante buenos y pagan muy muy bien importante las señales sociales aunque se quedan ahí Tienes que hacerlas continuamente y no pongas solamente un vídeo, con solamente un vídeo de Pinterest. Y una vez que hagas este, este trabajo, no vas a ganar. Tienes que darle tiempo y perseverancia. Si puedes subir uno o dos vídeos diarios durante 30 días, muchísimo mejor. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Insisto, todos los enlaces los vas a tener aquí abajo en la descripción. Vamos a recapitular un poco. Hemos buscado cuatro ofertas para promover. Dos de afiliados y dos de CPA. Hemos hecho una landing page en A-Link. Hemos hecho un vídeo para subir a Pinterest. Y hemos promovido nuestro vídeo de Pinterest con Indexking o con señales sociales de SEO Clerks. Es así de sencillo y resumido. Simplemente que hemos visto todo el proceso de principio a fin. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase...